Este fin de semana, Tránsito registra cinco fallecidos por accidentes de tránsito que se suscitaron en La Paz. La Dirección Departamental de Tránsito ha registrado este fin de semana eh, en diferentes accidentes y hechos de tránsito 46 casos, eh, de los cuales eh, como daños a las personas... Eh, se ha registrado 10 um, personas heridas y también, eh, lamentar, eh, el día sábado se han dado casos con fallecimiento, en número de tres. El día viernes 11 eh, a las 20.50 aproximadamente en la carretera La Paz-Oruro se registra un atropello a peatón con muerte del mismo. Y con fuga del protagonista, lamentablemente, el caso se encuentra en investigación para dar con el, eh, las, eh, las causas y el paradero del eh, vehículo protagonista.